Mañanas, buenas lo que sea Buenas o todos, malas. buenas todos ¿Sabes que por qué, siempre, por qué siempre saludamos con buenas? No, debemos saludar malas No, mentiras no, Ey, ¿verdad, ¿verdad malas? No, pero es que no, por es el que... momento Por el momento va malas. todas buenas <risa> Por el momento bueno, va todas buenas el, el, el, primer, el primer capítulo Del Locke sí fue malas No, eso, eso no existió, yo no sé de qué hablas bueno. Eso no Eso no existió, eso nunca existió Definitivamente, definitivamente pues sí. Definitivamente. Es es que... Alzheimer, porque yo no sé de qué hablo. Volvemos a... <ríe> Definitivamente volvemos a Dual Lock. Exactamente. Y... Eh... Y, eso, y ya, y ya, y ya. No, nada, ¿Qué ya, más no, quieren? Todo, todo está Hay esperando cosas. Marco, no, sí. Estás siempre esperando cosas. Sí, es pues nada. Eh... <ríe> ¿Tú, tú, tú, tú, ¿tú por qué parte del barco empiezas? Yo empiezo por el... siempre por el sótano. La arma. Bueno, dale, empezamos por el sótano. A ver, es sí. que me da igual. Yo Por la puerta, por la puerta de, la, de la más izquierda. Ok. De la izquierda, ¿El sótano de la izquierda? De la izquierda? Sí. Ah, porque lo dices por la cocina. La ah, no, no, no. O sea, empiezas por... O sea, llegas al barco, vas a la derecha, bajas las escaleras y me voy bien a la izquierda. Ah, ok, vale. la Vale, ya te vale, entendí. ¡Ay! Va, ah, vale. Caí en un combate sin querer. Eh, ni modo. Bueno, yo voy empezando entonces. Ni modo. Nacho. Vale. Nindoram. O sea, después Embrana. de tryhard que estuviste el último capítulo. Ah, guacho está evolucionando. Bien. No me acuerdo, me, me lo dijiste. Me lo dijiste en el capítulo anterior y no me acuerdo. A nivel 20, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Mientras déjame.. Con el más de la izquierda, ¿no? Mi... Guacho. Con bueno, estos dos señores. Enhorabuena, tu guacho se ha convertido en Firrow. Perfecto. Y aprende algo, no. Ni modo. Eh, tú, No sé si eres de tierra o mal, pero para y habla conmigo. Todos mis Pokémon vienen del mar. Increíble. Wow. Wow. Ah, hay que acordarse que del. la. la que te pregunte. <risa> <¿De qué? risa> <¿Qué acordarse risa> de... Hay que acordarse de los niveles. Sí, el El, el máximo del. 24. 24, el rayo de ese <risa> nivel. Start Junior. Vale, en esto um... aquí no. No cola. ¿Qué pasa? Vale, perfecto ¿Vale? Lo bueno es que todavía no es ¡Ay, Hiperpoción Bien ¿Qué dices tú? Ay, que se recupera Man, tengo un Stardew que no para de recuperarse auxilio <risa> Malito, estrellas de mierda Como sigue es que pinche Stardew es un Pokémon, o de hecho ver. Y derrotas tres pescados perfecto bien Stardew, otra vez tú cabrón vale vamos con uno vale perfecto los marineros también tenemos Pokémon bueno ah descanso energía. mira Descanso. Descanso, mi sí, es que. Recu descanso o recuperación? Descanso, descanso. Ok. Va a poner a mi Minir. Vale. Mmm. Derrotaste a Mariner, <ríe> por <ríe> Humberto. Perfecto. No le hace nada. Picotazo. Doble patada. Vale, bueno, doble patada hace más daño que picotazo. Descanso. Ah, descanso. Sí, sí, sí, Humberto. ¿Doble batalla? Ah no, te decía por ético. el Stardew que estaba a la, a la puerta de la... sí sí sí <risa> la gente activa como tú Que tiene recuperación, no descansa. Ja. Vale, eh, ¿es al nivel 22? El Mejor es en serio Bien. ¿Qué? Brutua Definitivamente ¿Qué odio a Horsey. <risa> Mamoncito, Es mamoncito con pantalla de humo, qué fastidio <risa> Es horrible, es horripilante ¡Ya! ¡Para con el pitch. Para por favor, te lo... Ah, nivel... Me ya, vale. ya con este tercero, así ya ¡Uy, crítico! ¡Buena, carajo! Ay, vale, Zelda. Zelda. Uy, sí, uy, perfecto. perfecto Bueno, nada no. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No me acuerdo que había invitaciones. Mm. Mega Parada Bien. Es que la mega patada, joder. <risa> Le daba buen uso a este manquín. Perfecto. ¿Y usted? Ya sabes lo que dicen sobre los marineros y la pelea. Claro. Es un refrán bastante... Común y popular. Ay ay ay, el ay, tío, ay, tío, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ok <coughs> a ver ay, ay, ay, Y el golpe Está la señora que cura. Creo que era en la segunda puerta. Sí, sí, sí. ¿Cuál era la que cura? Si sí sabes dónde está la que cura, ¿no? No. En la segunda puerta, o sea, apenas entras al barco, de derecha a izquierda, la segunda puerta. Vale. Ah, ya la conseguí. Gracias. Domo, arigate vos, Aina? Sí. Bien. Perfecto. Ya me estaba... Y decía, tengo que salir a curar. Ay no, no más forsi hay unos tantos, ay que miedo, pues aquí. hay unos cuantos forci canzones canzón, canzón se queda poquito puede caer. Se Perfecto, watchos near en El Growley, vale, para que se intimiden mutuamente y entonces, Pero le ataque, ¿sí? sí por favor está ¿sí? es de ahora Vale, perfecto Ya sé sí. lo que dicen de los marineros y las peleas ¿qué Eso fue lo que yo leí Vale, eh, le gané un viejito y, y me está insultando y que me vaya de aquí Perfecto Perfecto Esa era toda mi meta en este barco mi amigo macho, que es súper fuerte, tiene, hasta, tiene tanta fuerza que puede mover hasta grandes rocas. Increíble. Bien, bien, perfecto. Joder. A A ver. Mm. Viajo solo, oh, mis mío. Pokémon son mis únicos amigos. Qué atreviste? Uy, no. Uy, no, bicho. Bicho, sal de aquí uh oh, uh oh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. ah ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pasa? ¡Ey, eh, eh, idiota! Yo también. Que me envenenaron a uno y, y, y. cuidado. Vale, no, pero menos mal que está la señora esté aquí al lado, ¿no? Uno. Dos. tres. No, nada, no pasa nada. Morera, me gustaría tomar un trozo de tortas de cerveza. ¿Qué le pongo claro. esa voz a una niña? No sé, pero. Increíble. ¡Oy, yo soy el de este mapa! Encantado de que quieras. Perfecto. Los cruzados son tan elegantes y acogedores. ¡Eh! Siempre ¡Demolición! ¿Eh? Yeah. ¿Sí? En, en, la, en, la, en la habitación de la izquierda, demolición, ¿sí? Ah, sí, sí. Para monkey, sobre todo. He atrapado Pokémon por todo el mundo. Vale. Ya voy a subir ya. Creo yo. Ah, voy para la cocina. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, quieto, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Sí, sí, sí, sí. Bien, una super buena más cocina. Vale, guacho. Uh -huh. claro que ahora Pokémon estamos ocupados. Ti. Fuera de aquí, perfecto. Vale. Eh, bueno, mientras te espero voy a ir revisando mi mochila, que creo que tengo unas cosas que no he visto. El saco de vallas. Eh, Viajo. en por todo el mundo, perfecto. A ver, a la, de la, demolición. la demolición Creo que va a enseñárselo de una vez Al monkey. ¿La demolición? Vale, yo creo ¿Sí? que no Yo no se la voy a enseñar Yo sí y No me hace falta <risa> Que también la puedo aprender a tocar Pero bueno, tiene ataque bajado Y vidril, mira, interesante Cuanto menos ¿Para quién? Vale, nada, igualito no no lo voy a poner a pelear con un tipo rojo o un tipo hielo. Pero. Vale, no. Yo creo que Nido ni Queen sí lo puedo aprender. Nido King, creo que sí lo puedo aprender. Te lo voy a enseñar a Nido King. Eh, y, y cuando evolucionamos a Rey demonio A ah, nivel 22. 20, ¿no? 20, vale. 22. 22, 22. Vale. vale. ¿Estás listo? Voy a subir. Yo voy a la cocina un momentito. Acá bueno. voy a, voy a, a lootear la cocina. <ríe> si sí, quién bueno, sabe los bueno. diálogos de esta gente Mírense el, el segundo capítulo Bueno, el tercero creo El mío, yo, yo lo leí todo Ya ya algo. soy <ríe> okay. Son entrenadores Celebramos ¿Estamos? una fiesta Ve primero a la cubierta, no te vayas por la derecha Porque por la derecha está Está el rival. ¿En la cubierta hay algo? Nuestro capitán es un maestro de las grimas ¿Ay? Dicen que enseña Pokémon de la Dime, dime Vale, nada. Te iba a preguntar si en la si en la cubierta hay combate ya ya me salió. Eso lo como dos, creo. Vale, eh, realizado, perfecto. Vamos a ver. Ya paso. A ver si evoluciona nivel 22 Senta cool. Eh. Ah, no. Perfecto. Vale, listo. Nada, pa' tu casa. Este señor, Veneno... no sé nada. Se acabó la fiesta. Eh, colega, bailemos una J. Ah, verdad, lo de la J, que era una J. Un... Lo de la J, sí. Los que no sepan, la J es un baile tradicional español. Me imagino que... Quiere que decir la... no entiendo ni jota, no entiendo ni jota, es decir, no entiendo nada, aquí en Colombia. Ah, ok, eh, me imagino que en el, que en la traducción, que digo, en, originalmente diría un, un baile japonés o algo así, ¿no? Porque para traducirlo, o simplemente dirían bailar y bueno, los españoles dijeron ala. a jota. No Me voy a poner dos veces, no gracias. Vale. Perfecto. Ah. Ya tengo a demonio estoy nivel 22 ahí. ¿Viste? Ya está un rápido la... Bueno, a nada, no, yo... Ver. Yo no, no lo uso y te espero O sea, normal, pues, lo dejo de usar Igualito, no, no, no lo necesito por el momento A ver... Por nada... yo le digo porque... Yo le digo porque... Cuidado, cuidado, no te pases de nivel No, ya luego de esto ya viene el... Luego de Ignacio, esto ya viene sí, el pero... eh, Ignacio ya rapidito de uno. Y hay que tener cuidado con el rival porque te da experiencia. Así que cuidado. Es cierto. Um SAM. Algo así, el Snorlax. Bueno, vale. Mira lo que es pescado a ver. Voy a curar. Con energía. Voy a curar. Eh, hey, yo no voy a combatir más porque.. Siento que me voy a puedo. me puedo pasar de, de nivel. Además, ya tengo varios caramelos. Claro. muy bien. Disponible. Voy tranquilo. Poco energía. Para asegurar un golpe crítico. Para asegurarlo. Ojito. Poco energía, ¿viste? Sí. El monkey. Ay, yo idiota, cool. Ay, vale. ¿Tú en qué parte vas del barco? Ya. me metí en las habitaciones de la derecha. Ah, yo me estoy metiendo en las habitaciones. Sí, yo me estoy metiendo en ese techo. Ah, Bájale, bueno. vale, vale. Tranquilo, tranquilo, compañero. Uy, un Pikachu. Cuidado uh, Vale, toca, falta. Bueno, vale. Vuelvo a estelar. Uh, este se vende. Estoy mal. Vale, esto da igual. Esto no se vende vale. Ah, vez. mira, está evolucionando Guacho. Bien. Uy, Guacho está evolucionando al Arbok. Ajá, ya si sí, ya de por sí es mamón, ahora va a ser mega mamón. Me imagino. Al árbol. Que árbol al revés es cobra. Sí. Y el al revés es snake. También. Y muk al revés es Kun. <risa> no jodas. <risa> Te una vale. fiesta. Vale. Pikachu. <risa> Joder, este Pikachu, cabrón cabrón cabrón vale, ah. no bueno, ya ya y casi chico. llego al 22 con, rey de, con, con el mío. mío. ¿Qué quiso? okay vale voy a curar y... yo también y nada eh, que ya a... falta... yo no voy a... yo no me voy a meter más en las habitaciones pues te voy a esperar para combatir ya con el... combatir ya con el... Ya, para combatir con el rival Vale, entonces mientras te espero voy a cortar, si quieres creo que no no, no, no, en estas últimas dos puertas no hay internadores Así que tranquilos. Ah bueno ¿Con qué, a ver, con qué abrimos el combate? Ahí la pregunta Creo que si abre otra vez con el Pidgey, pues Con eso creo que Rey Demonio podría uh, hacer buen trabajo contra el Pichi. Sí, pero. Yo. Bueno. Yo, yo también voy a abrir con Rey Demonio la verdad. Bueno, Me dices bueno, cuando te... estés listo y yo empiezo a cantar el diálogo. Dale. Voy Ángela. Ya sabía yo que te vería por aquí, Ángela. Te han invitado. ¿Y qué tal va tu Pokédex? Ya tengo 40 Pokémon y están por todas partes. <risa> Wow. en las zonas de Yerbald vale. increíble consejo, ¿no? o sea, de verdad bien no pillado, perfecto el rival, el sí, perfecto eh, a ver, ¿cuánto le hace con nada? uy, me pegó un crítico y primeras o sea, sí. <risa> doble patada eh, creo que le hace más o menos igual y eh, doble patada, bueno, son dos vale preferible, picotazo cadabra Cadáver. Cadáver. Cadáver. Vale. Uy, me he dado cuenta que tengo tres venenos. Y bueno, y con el psíquico ya veo que para Sabrina tengo que acomodar esta, este equipo. Ah. Sabrina, el bicho te lo haces. Sí, pero acuérdate que Vidril también es veneno. No es, no es bicho volador. Sí, no, estoy... es bicho veneno, es bicho veneno. Ah, la madre, ok. Ay, quirti, pero que me dijo. ¿no? Nada. Ah, War Turtle. War Turtle. Veneno. No, nada, que le, que le quito a... a rey de con... mor... Yo le quité ping venenoso, es que y me acuerdo que mierda. Vale, GG. Eh, el... Vatican, ¿no? Vale le no, Zip Nada, no, listo, este de un golpe con el, con el monkey. <risa> Bueno, sí, yo también, probablemente Yo le guste de Molise y Listo el isquare. Es muy eficaz Listo o Parece que listo. has entrenado bien a tus Pokémon Me encanta que... Decían que, que... había un maestro del corte a bordo Pero solo era un viejo mareado Sin embargo, la técnica de corte es muy útil Deberías ir a verle Hasta luego Ta, ta, ta, ta, ta. Me encanta que le demos vale. la, la paliza de su vida y, y no y se inmuta, solamente habla de otra cosa y cambia el tema. Sí. Vale, <ríe> yo, yo no pienso decir el diálogo del, del, del capitán. No. Dale. <ríe> dale, ¿ver? ¿Que lo digo ya o que lo digas tú? No, o sea. Dale, no, que no. Dije no pienso decir ese diálogo. Ah, ya. entendí, pienso, ok. <ríe> Me perturba. así de logo. Me, siento fatal. me siento fatal Me he mareado No papu no, no Uf, Gracias no no. Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría no, no, si no estuviera Mareado Ya se, toma esto ¡Pam! Se va a la bragueta. Enséñatelas, <ríe> Enséñatela <No>, las Enséñatela. <ríe> Enséñatela tus Pokémon y en breve estarán. Cortados. Enséñamela <ríe> Mala lección de palabras. A ver. A los arcores. Sí. Se pueden talar árboles pequeños. A lo mejor deberías probarlo con los árboles de Shakalmi. Vale. Y la papelera yo no sé si hay algo. Aparte de vos. Sáquenme este pinche barco. Sí, <ríe> sí, no. De este barco me está... voy, voy corriendo como una víctima de violación. Ah mira, eh, miró, al, miró la papelera y no, dice, sí. dice Puah, no debería haber mirado No, yo ni mire, yo yo me fui corriendo literalmente Bueno ya, eh, vámonos de aquí Sí, Sep, y toca gimnasio Sí, ya, creo que ya no, ¿cuántos minutos lleva? ¿21 no? Yo llevo 21 eh, A ver, sí 21 Vale, todavía... Vamos, más o menos por... menos de la mitad, la mitad. Bueno, voy a curar. Y... Y va a ver qué objetos me compro y nada. Porque yo ya de niveles estoy sí. bastante bien. Super pociones, Dos... Vale. Sí, yo creo que ya estoy bien. Te compras incluso. Voy bastante bien de dinero también. Va a haber super pociones mm. para comprar más. Ah, mira, pero tengo bastante Bueno, vamos a comprar 10. Antiparálisis. 10. Vale, no está de más. Despertar... Mm. Bueno, ya que estoy, ¿no? Pero... No creo que lo vaya a usar... Eh, un Ay, hay, hay que enseñarle el corte a alguien. Hostia. Es cierto, es cierto. Mm. A ver, aquí hay... Mm. Entonces, probablemente, es probablemente la mecánica que más me fastidia Sí, Pokémon. Yo creo que al vidril, déjame ver, yo creo que no aprendemos nada interesante del vidril, hay mucho tiempo yo y yo que yo creo que nada. realmente Va, a nivel 30 aprende... Ah, no, 25 furia, nada, ataques de mierda, ataques de mierda. Realmente los ataques de vidril son... O no. son todos de por turno. Sí. Lo voy a quitar hasta picotazo venenoso, se me hace tan inútil. Mm, vale Sí, yo creo que también va a quitar ¿sí? Me avisas cuando vas entrando al gimnasio, porque yo... Listo, ¿estás listo tú? Porque yo ya... Sí, yo ya estoy listo, ya estoy aquí, me... que me... Guardo? Vale, yo voy Ahí a guardar a mí, aquí al... al sargento Surge, por la mitad Ah sí, yo también voy a guardar oh, Dios mío ya todo, ¿no? <ríe> XD bueno. Um... Ni modo, vale, a el señor este. Valele. Hola. Aspirante al título. El LT Surge tiene un, un mote. La, lo quité. Es un experto en Pokémon eléctrico. Los Pokémon voladores le, y los, le, los acuáticos <risas> están en peligro. Ten cuidado con la parálisis. El LT Surge es muy cuidadoso. ¿Vale? Descifra un código y llegarás a él. Ok. Ok. Bueno pues empecemos con esto. Pues ni modo. Um, este lugar es para a... por muy fuerte que sea. Yo voy a intentar a ver si... <ríe> si hago el, el código a la primera. No Vamos a bajar a todos los, todos los entrenadores así de primeras. Verga, el monkey está fuerte. <ríe> No es que yo sea muy fuerte, pero soy muy bueno con la electricidad. Wow. Vale, nada más. Buen trof. Oh, macho, macho, macho, macho. No debería sacar este main. Bien, solo por este combate, pero no debería haberlo sacado. Por tema de. de ejército. Vale. Por tema de nivel mi monkey mi manky está fuertísimo está <ríe> nerfenlo. verdad que el mío, el mío también está súper fuerte uy, donde evoluciona Primate. bien, bien, ya lo abrí yo, mira, yo de una si puedo voy a combatir de una, porque siento que si sigo combatiendo así siento que me diciendo el. Si quieres veis el, el diálogo, Voy jugador. a pelear con el viejo, con el último. Mega patada, por favor. Uf, no ponen. Nah, me lo tumbo. Dios mío, este. Me traen el monkey, carajo. Dios mío, con. Yo cuando también voy... me hice con los entrenadores con el monkey. Dios Hasta mío, puta y, puta. y con la mega patada. Dios. Vale. Aquí, perdón, Vale, yo ya, puedo, yo ya puedo luchar contra el sargento. ¿Ya la.? ¿Ya viste el rompecabezas? Sí, sí, sí. Ok. Es que ya te espero y tú, y tú dices el diálogo. Listo, voy. Oye, pero ¿qué haces? No resistes mucho luchando, seguro. Los Pokémon eléctricos me salvaron en el combate. Paralizaron a mis enemigos. Y eso mismo voy a hacer contigo. Vamos. ¡Uno! Oh, vale, vale. Una re bebé, otra Vamos. Joder. Ya, bueno, ya usó la poción. Perfecto. Picacho. Va. Vale. Picacho. Vale. Vale, demonio. Picacho. Picacho. Vamos. Eh, Picacho. Vuelvo Perfecto. Perfecto. Con el doble kit. No, no, no, no, no. Para, para, para, para, para. ¡Uy! ¡Uy, maya. y como cuatro... Cuatro dobles equipos. El pinche Raichu. ¿Ya estás uy, con el Raichu? ¡Qué horror! Ya lo maté, Raichu. Bueno, a ver, yo ya estoy con Raichu. Nivel 24, perfecto. A ver, no me... no me nada que mal. esa onda trueno... esa onda trueno está potente. Incluso para oh, el rey Demon, Así que cuidado. Vale. ¡Uy! ¡May! No, no me jodas no, crítico, no, no, me jodas Crítico, cabrón ¿Te mató a rey demonio? Bueno? Sí No me jodas Puto crítico, malita sea, todo iba tan perfecto, cabrón Joder Joder ¿Qué pasó? ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! En fin... ¡Maldito hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Es que mucho el Crítico, ¿ah? ¿eh? ¡Maldita onda, volteo de mierda! No, y como tienes 500... ...Devación de paso vale a ver no no le doy ni un puto ataque yo creo que primero se lo acaben los pepes del, del maldito onda Voltio y después lo puedo matar bueno ya listo a ver. qué rabia ¡Qué mierda no, no, que mierda solo es el que murió rey demonio sí sí sí pero qué rabia lo quería tanto no. Ajá, ah, a mí también se me murió entonces. Ay, ni voy a leer este cabrón de mierda. Yo también. Onda Voltio. Ah, con mi mierda tú, maldito. Joder. Bro... Bueno, ni modo. Ni modo, cabrón. Ay, joder, macho. Bueno, el primer muerto... Es un momento bastante triste. Momento El primer va a ser muy muerto doble... de. Bueno. Joder, hay demonio, cabrón. Y, y ya, y ya lo iba a evolucionar. Joder. Yo también. Justo que justo que acabo de hacer te lo iba a evolucionar. Yo también. Lo hubiéramos evolucionado. Vale. Y Hubiera sido inmune. Pero también hicimos un idiota. ¡Ay, qué idiota! Yo también. Pude haberlo salvado. Ah. Yo pude haberlo evolucionado antes. Pucha, qué imbécil. Yo también, bueno nada, yo yo no sé si me cojo al mágica o me regreso por el otro Ah, ni idea, pero lo importante es... Hacemos ahora porque ya acabamos de este gimnasio, ahora toca ir para la ruta al lado, ¿no? ¿A la ruta cuál? Sí pero ya, voy a voy a pescar en Ciudad Carmín, ¿no? O, oh no, no, no, mejor. Mira, Ciudad Carmín dejémoslas en ruta pendiente. Cuando tengamos caña buena, porque se no va a salir un un de pero cuando uh, tengamos. un eh, Cuando tengamos sí, vale. caña buena eh, o la otra, bueno, regresamos. Entonces queda pendiente la Ciudad Carmín. Sí. Joder, macho, qué rápido. Cisca Ruta 12. Ciudad Carmín. Ciudad eh. Ah, pero tenemos la Ruta Diglett mm. y tenemos la Ruta esta. Sí, la Ruta del lado. Hacemos la Ruta primero. Um, yo creo que... ¿Qué, ¿Qué había que hacer después de este gimnasio? Devolvernos por la Cueva Diglett, ¿no? Creo. Mm -hmm. Creo que sí. Vale, entonces hagamos primero la ruta. Eh. Capturemos primero. A ver. Me sale un ikas? Vale, nada. No, no, si ah, pirro, no. salté combate sin querer. Okay, ni modo. Me hace falta. Dios mío, y lo peor es que gasté el excavar. Gastamos el fucking excavar. Un rabia. Un drowsy. Okay. Ah, mira, vamos a estrenar esto. Ok. Espiro, ¡Ojo! ¡Oh! Mira, un Espiro pero nivel 17, mira, me gusta. Vale, vale bien, bien. Al absorber. Adormece a sus enemigos y se come sus sueños. A veces se pone enfermo y come pesadillas. ¡Qué <risa> puta! Merecido. Vale. ¡Merecidísimo! Que, que no me le, hmm. le voy a poner... Chico. José. <ríe> ah, yo tampoco creo José, que vaya a usar Spiro. ¿Dónde están los Pokémon? Dale. Vale. Entonces ponle José tú. Dale, ya listo. Vale, vale, vale. vale. Eh, realmente no creo que lo vaya a usar. Mm. Me gusta más... Yo sí, quiero usar a Drowzee. ¿A Drowzee Tengo sí? total de... Tengo como unos skin de cara de los vale. raros, así que puedo... Eh... Buscar, buscar. Vamos por... La cueva de Klan, ¿no? Hay que regresarnos por ahí, ¿verdad? Ah, pero primero... Matemos a los entrenadores, ¿no? Eh... ¿A los entrenadores a de la derecha, dices tú? Sí, de esta... Vale, yo voy a, a contar cuántos entrenadores habían aquí para usar mis caramelos raros. Ok, 1, 3, 4, 5, 6. Vale, 6 caramelos raros para hacerlos al Magikarp. No, yo tenía un chingo de acumulados. Probablemente todavía tengo, tengo algunos para usar. Así que yo, también, yo creo que la, a mí se me pasó una, pero bueno, da igual. Y sí, bueno, no, no, no lo voy a levelar más de mi equipo. 1, 2, 3, por cierto, voy averiguando a qué, a qué nivel está el gimnasio de, de Erika. Erika se llama la... la tipo planta, la creo siguiente. que sí Erika. La tipo planta. Bueno, por, por fin Charmander ya... Charmiles ya puede... <ríe> Carrearse el... Carrearse algo, porque... Más acá. Sí, sí, sí. Eh, Big Tribble, Tangela, Vileplu... Nivel 29. Los ¿29? A ver, no es mucho comparación sí, con sí, este sí. ¿Qué tiene que ir, Entonces, Entonces ¿no, ¿no hacemos esta ruta o no? Uno, dos, ya va eh, Vale, yo no sé, dale, no sé eh, Creo que avancemos dale, directamente pues, vamos la... ¿O no? Avanzamos. O hacemos... Bueno, entonces déjame O hacemos la ruta, ruta y... Ah, pero es por nivel, ¿no? Los niveles están bien para nosotros todavía Sí, sí, sí por eso Ah, bueno, o sea, ahí, vamos, bueno. En, No sé. O sea, ¿hacemos los entrenadores o los dejamos pasar? Eh, la pregunta. Ah, vamos a hacerlo. Ah, vale, vale, vale. ah bueno, listo. Vale. Con eso, eh, ya me quedo. Déjete. Que Gana, Con... no ah, pierde no, no, o vale. empate. Vale. ¿Qué hice? Respiro. No, me durmió. Gana, pierde o empate. Que me okay. duermes. Despierta. ¿Cuál igual? Vale Perfecto Vale, ya has Juego con esos cables Uy, joder Joder, Gloom 10 millones pena, Gloom, cuánto te. 40 Pero mira, Gloom es bastante equilibrado, mira se tiene mucho Yo ataque es bueno Gloom no es malo, mira A ver, ¿qué quieres aprender, señor? Ácido Ya ha ácido sí. Ah, vale, mira. Un qué tipo de veneno. Competición, no me canso de competir. Vale, creo que dulce aroma, ¿no? Porque a veces conviene sí. envenenada. Dos no sé. uh -uh. bueno, no. Dulce aroma. Vale, vale, vale, vale, vale. Perfecto. Cuidado con los cables. Mmm. ¿eh? Man, man. Vale. Uy, Uy me, asusté porque, uf, me asusté bastante porque este, Magneton, este tipo okay? se había echado, se había echado 30 desarrollos y yo como fue madre. Que yo voy a curar ese magnetón... Ese magnetón vino bien trambólico. A ver. Ah, no, joder. Bueno, en sí. fin. Ya me queda uno... para el Michi. Michi segundo. Uy, no. No me gusta decirle Michi yo, dos lo con los romanos. Con los romanos. Es Michi mejor decirle me... Michi segundo porque tiene números romanos. Ajá, por eso. Por eso le pusieron números romanos. Ah. Me acabo de hacer entrenador, creo que puedo ganar. ¿Y este? No, este ya. Joder, otra vez. ¿Y este ya? Vale. Oye, ¿a qué nivel evoluciona este Mikey? Aquí no sé, eso, eso te pregunté ahorita. ¿Me preguntaste? Sí, sí, sí. XD ahorita Ahorita reviso. Creo que es el 27. Los Pokémon ya deberían estar listos, ¿vale? Vale. No. Eh, eh, eh, eh, quieto. Eh. 38, eh, creo que sí llego, ¿no? Una, dos, ni orinos. A bueno, ver, nada, sí, eh, Ni orinos, veneno. Ya puedo usar a José. Yo voy a usar aspas pues, en esta ruta. Yo estoy a nivelando al Magical prácticamente. Ah. Sí. se será al 20, acuérdate. Sí. Aquí, sí. Eso sí, no se me olvida. Cuidado, eh, oh, estoy colocando unos cables. Bueno, a ver, aspas, aspas. Aspas. Dios mío, pero despiértate. Creo que se durmió dormido a las 5 pacintas, ¿no? Odish, vale. Bueno, 16 segundos. Que okay, he ganado. Aquas... Joder, el otro es dormido. Bueno, bien, está despierto rápido. Ahora mira una Pokéball. Okay. Van okay. dos. Es algo de lo Tres con este. Vale. Wilpix. Uh, Michi nivel 15, para acá. Eh... 3, ¿no? 3. Vale. ¿Qué? Soy el mejor de mi clase. Uy, Bullpeaks. Uh, uy, Bullpeaks, mira. Wulpix <risa> me gusta mucho. A mí también. Pero acá aparece en una de las siguientes rutas si no estoy mal vale, eh cuatro, ¿no? Sí, los subo un nivel y. Y uso los caramelos y oh, mira aquí está. ¿no? Ah no, no es. Ah, no sí. <ríe> <ríe> <ríe> vale, se ha vale, vuelto. Me señora, da miedo. Que... No. no sé por qué, pero me da miedo. Uy, uy, Acá, nada, para tu casa. Nan, nan, nan, nan. hay nada tan, más. Hay tantos vejetes en esta ruta ¿Y De verdad que sí, la ruta de los videos. Vale, ya tengo a Yarados con los caramelos. Sí, bueno. Vale, perfecto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, listo. Vale. Charachan. Uh, bueno, Ese, por desgracia eh, Murió nuestro querido rey demonio Lo quería mucho tenían planes Hermosos para él Yo, yo también tenía planes para él Pero bueno, me los cagaste Perdón <risa> No me tiras Tranqui, tranqui uh, Bueno, ya listo. Ya no, no tengo más caramelos raros Y bueno, vamos a ver ya, me, ya este es el último entrenador Creo yo de esta ruta Vale, anyway... Ah mira, ya perdemos de cómo. Dios mío, cascada es muy. muy adelante, ¿verdad? No, no, creo que hasta las. Creo que hasta el postgame. Joder. Porque lo mejor es cascada en este. Yo creo que hay un objeto. Sí. Joder, todavía me acuerdo. <ríe> Drowsy. Adiós. Así que todo que ah, ni modo no podemos coger el busca objetos para allá eh, hay una roca que tiene una cuerda de vida vale eh, bueno yo ya terminé la ruta en la casita esta de la derecha no te dejan pasar en ¿no? el piso arriba nos dan el no está el Snorlax y en el piso arriba de la casita está el tipo que nos da busca objetos pero Necesitamos haber capturado 30 Pokémon Así que, por ahora, no se puede 20, ok, Entonces, nada más tengo ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo 20 La Cueva Diglett ¿20 qué? ¿20 Ay, yo 17. 17. Ah, yo de 17 Yo de 17 Pokémon Vale, yo hey, voy entrando palo? a la Cueva Diglett Vale, yo también Muy ¡Pero el pesa. Los Diglett cavaron este largo túnel Verde. ¿Cómo qué? ¿Eso es una referencia? Esto es una yo-yo referencia Vale, Diglett eh, ¿Diglet. Vamos okay. mm, a ver si lo duermo -tú? Mía, ¿tú? ¿Uy? Uy. ¡Uy! ¡Hijo de ¿Es tu madre! ¡Hijo de tu mamá! ¿Te lo, hizo, ¿Te lo hizo también a ti? ¡Sí! ¿Me asustó? Sí, yo también me cagué, no sé... Sea. Vale, Era capturado. un metro por debajo del suelo, donde se alimenta de raíces. También aparece en la superficie. A bueno, mí me sale. Sí. Este Pokémon se tierra a gran profundidad, pero como levanta tierra al cavar, es fácil localizarlo. Ok. Tremendo. Bueno. ¿Qué le ponemos? Topito. Topo. Topo, topo, topo, topo. Vale. Topo. También como el narcotraficante colombiano. Top. Hola, topo, topo, no topo, topo, topo, topo. Es uno de los de Pablo Escobar. Ah, a mí me sonaba Popeye, no. Ah, ves que hay varios. Popeye es el más. Porque es el que quedó vivo pues. ¿Sabes que es lo peor? ¿Qué? Lo envenene y. Voy a tener que. usar un antídoto en él. Pues. ¿Para qué coño le envenena? Yo lo dormí. a capturarlo más rápido. Es que no, no, no, no tengo para dormir en este equipo. ¿Y el Idisor el qué? No tiene. Me dice, no porque, o sea, en el mismo nivel en el que aprende Somnífero, aprende. Ah, nivel. ¿verdad? Sí, sí, sí. Es verdad. No. Sí, es verdad. Pero claro, es mejor. Yo, como tengo el, el Gloom este, tiene. El... Este Gloom es como un Bulbasaur, prácticamente. Y son de los mismos tipos iguales. Aquí. Exacto. Entonces, pues nada. Ay, ¿cómo di el, el, el la cueva de Igle? No me acordaba. Era ¿Oh? No me acordaba no odiosa que era esta cueva. <risa> <risa> <risa> un bueno, poquito, ¿no? Vale, ya, ya llegué al otro Fue el final no, de roca, roca no. pero, pero está oscuro y me da miedo. Si el destello de un Pokémon pudiera alumbrar. Puntos, punto, punto, punto. punto. Punto, punto, punto. Vale. Vale. vale. Perfecto, creo, no no, no, no. creo que ya no me falta sí, mucho. Creo que ya no me falta mucho. Ya salí. La verdad es que esta es una buena cueva para leveliar. Por ¡Uy! ¡Uy! ¡Me salió un Ductrio! ¡Nivel 29! ¿Qué habla? ¡Loco! Mátalo para levelear Ah, O tiene trampa en él Trampa no sé qué para... ¡Loco! Hubiera sido épico como hubiera salido... Hubiera salido de primero Si ya tienes 10 tipos de Pokémon se supone que debería darte la de ¿Tienes 10? Sí, ya Vale Aquí tienes Vale, a ver cuánto nivel da 6 de Ah, ah, el está. destello, ok. Oh, wow. El destello en la MO ilumina hasta las más oscuras más morras, ok. La verdad que aquí el destello es un MO. Sí. Esta casita es donde te dan el. la, la MO. Sí. Man, no quiero. no quiero hacérsela aprender a nadie, es un poco. El movimiento como tal es un poco horrible, la ¿no? <risa> verdad. <risa> Hace falta enseñárselo ahí porque ¿no? si no me paso el túnel roca ciega, así ya fue. Es que perda, así es. Sí. Me da mucha pereza tener ese movimiento. Antiparásis. Eh, creo que si eh, Yarados lo aprende, se lo doy. Antiparis. Esta es nueva ruta, ¿no? ¿O no? No, esta no. Bueno, a ver qué ruta es esta. Ah, no, rotado todos. No, no. Nada, eh, hay que ir por donde? Ahora por la izquierda, ¿no? En la ciudad está a la izquierda. En la ciudad está abajo. ¿Mm? Es que va a de nuevo. Y. Eh, ¿verdad ¿Qué? que el otro gimnasio estaba aquí? No me acordaba. ¿Este es el gimnasio que viene? Mm, no. no este es el de Giovanni. Este es el último. Ah, este es el último, este es verdad, es verdad, tipo tierra, pero... o Sabes que estoy... De hecho, creo que si vamos a la ruta, sabes que a la, a la, a la izquierda de, de este pueblo, está la ruta esta que capturamos al principio, ¿no? Ajá, la ruta 22, ¿no? Ahí, ahí sí si no estoy mal, hay un... hay un qué, hay un... hay una batalla contra el rival. Ok, si no es en la ruta 22, mal. ¿no? Sí, ruta. Esto es la 22, espera. Voy a averiguar antes de Ruta 22. Dale, yo voy a ver este destello. Ah, no lo puedo ap aprender ya, dado. Solo un A ver. Ha sido polvo veneno. Es que no quiero quitar mi polvo veneno ni. Ni somnifero. No, no, no. No, no, no, tranquis. Ah, Al menos que ponga un. Un tutor. Pues ahora Quizás. no estoy seguro. ¿Mmm? Creo que es. No se arriesgamos, es que no me acuerdo. Eh, eh, yo creo que sí, vamos. Además yo creo que no. Hasta, yo creo que el próximo es hasta. hasta la banda, ¿no? Pues probemos a ver, bueno. Igual aquí no hay mucho que hacer porque aquí está la mineta. La la miñeta. Que pendejo. La, la mesetañil. Ah. Vale, estoy un poco retrasado, pero bueno. Pues al parecer creo que es al final ¿Qué hacemos? Ah no, entonces vale. No por aquí no es, vale. Eh, ya sabía. Vale, ruta 23. Eh, eh, eh, eh, eh. ¿Aquí qué vamos a hacer? Mira cascada. ¿Está a 22 o 23? Aquí 23. 22. O sea, entré en la cosa esta. Ah, de verdad. Esto es... Estos son los... ¿Para aquí es el alto mando, no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale, ya. Es que entonces yo aquí no debía entrar. <risa> no come sé qué sueños. Uy, come sueños. ¿Y dónde estás tú, chico? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, loco, loco, loco? No, no nada, nada, nada. ¿Cómo nada, que nada, nada cabrón? No me piel, nada más. Ah, mira, aquí también Bueno, No, captura. solo una cosa. Una cosa chévere. Verga, verga, ¿dónde estás? No sé dónde chucha estás. En el pueblo, en la ciudad esta vez. El... Ajá, ¿para dónde quiero? Estoy <risas> perdido. No recuerdo, ¿cuándo era Estoy no, no, no. sí, perdidísimo. Estoy sí, perdidísimo. Ah, creo que hay que volver a subir a... Por el bosque, por el bosque ah, verdad ah, ah. ah, es que nos tenía Ah, no, ya me acordé, ya me acordé, ¿Qué, qué, qué pendeja hay que hacer. Eh, nos toca ir por... No, vuelve por el cu... el... la cueva de Inglés, que es más rápido. Ah, ¿no tenemos que venir para acá? <risa> no, teníamos que ir a... a, a, a... ¿No sé si te acuerdas? A... ¿A, dónde? a la ruta a la a ciudad a la donde do, está do, el do, gimnasio de Misty ahí hay una, una zona donde podemos cortar y claro. creo que por ahí se avanza vale entonces va, voy a ver si compro unos es, repelentes es, es, es si más rápido hay... por el es más rápido por la cueva de así sí pero voy a ver si no hay unos no sé repelentes, si tengo repelentes. Mm, claro. va a comprar uno yo creo que no tengo me tocó a cuatro... Bueno, unos cinco, no es claro, 5. Aquí siempre pasos no están Vamos. Eh... Ay, como odio esta cueva asquerosa. Es horripilante. Como <ríe> odio esa cueva. Vale. Ya, ah. déjenme ir. Hablamos de Igles. Mi a ver, mi 22, ya no debería ir a buscarme. ¿Cuánto llevamos de grabación? Yo llevo 53. 53 minutos. Sí, vale. vale. Llegamos a la próxima ciudad y. Lo cortamos ahí, y hacemos el combatito Ajá eh, hay que subir a... A Carmín, ¿es que se llama esa este ciudad, no? Sí, Carmín... Y luego a... ¡Ey! ¡Lo de la bicicleta! Es verdad Lo de la bicicleta, güey, es verdad ah, ¡Ay, marito! ¡No! Bueno, tengo que pasa? volverme a Ciudad Carmen, ¿por qué no? Es no verdad, verdad, es aquí, el, el pase yo. Bicicleta. ¿Es este? Que agarrar el coso ese ¿Dónde? Es aquí ¡Qué tonto! <risa> Ahora es este Yo he presidido al club de fans de Pokémon Tengo más de 100 Pokémon Soy muy exigente en todo lo que se refiere a los Pokémon Bueno, ha venido a saber más cosas sobre mis Pokémon Vale Muy bien, pues escucha Mi preferido es Rápidas Es gracioso, cariñoso Veloz. Es increíble, no lo crees. No, no, no, no, no, no. señor caliente. Sorprendente, simpático, yo lo adoro. Si lo abrazas cuando duerme, es tan cálido y mimoso. No. Es espectacular. No, no hable más de Encantado. cosas no, Señor, no. Ah, mira no. qué hora es. Hablo demasiado. Gracias por escucharme. Toma esto. Bueno, bici, vale. Cámbiala por una bicicleta en la gente de bici de la ciudad, Celeste! ¡Es gratis! No te apures por mí, mi ferro me lleva volando a donde sé. No necesitas la bicicleta. Vale, vale, vale. Eh, Yo creo recordar... ...que tú no podías tener la bicicleta porque te la ponía a 9000, mil, a 9.999. 99, ¿no? A un millón. ¿No? ¡Ah, un millón! un millón de, de pocos dólares. Literalmente una cifra que no puedes tener. Literal. Literal porque creo que solo el máximo que puedes tener es efectivamente 9999, solo. creo. ¿Solo qué? Porque creo que el máximo que puedes tener es 9999. 9900... Sí, sí, sí, sí. ¡De <t> Eso. 9999. Eh, Por sí, porque sí. Es cuestión de... de memoria y cosas así, cosas sí. Vale, Anda, pero si tienes un bono para una bicicleta. Muy bien, toda tuya. Aquí. Vale. Tenemos que... Asignar la bicicleta. ¿Cómo se asignaba esa joda? Hay que ir a la bolsa, le hunde y ahí te debe salir a asignar. Y creo que lo asignas en Select. Select... Sí, no. eh, yo lo tengo como barra espaciadora Ah, no, asignar Que marro. Vale, perfecto Había que ir por aquí, aquí que Y creo que aquí a la derecha De las ibas A la derecha Podemos continuar Exacto a la derecha, ruta 9, uh, nueva ruta para capturar ¿De dónde llevas? que me he okay. me, me perdido un poquito ¿Ahorita aquí? Desde Ciudad Celeste a la derecha hay un árbol para... Ah, ya, aquí. ya, ruta 9, sí, sí, sí, ya la vi, la vi eh, voy a poner a... Al... al Iglu para que lo duerme Ah, no, eh, combate, ok Es combate primero, sí vale. Tienes algunos Pokémon en guardia Ah no, sabes que dejemos la grabación antes del túnel rock, ¿Eh? porque me acuerdo que después de esta ruta toca el túnel rock. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Que me quitaron en un momento. <ríe> vale, morri. Después ¡Ah! de esta ruta. Ahí eh, sigue el túnel rock. Así que creo que tenemos que dejar la grabación acá. Vale. A lo que capturemos. O sea. Después de esta ruta hay un centro Pokémon, lo dejamos ahí. <risa> ah, muy okay. Perfecto. ¿A qué nivel era que estaba la señora? 29 dijiste. Sí, 29. Vale. Uy, uy. Uy, la cagué Bienvenido. Poniendo este golpe, pero bueno. Me no he olvidado. Me no he olvidado. Menos hipnosis, no, haciendo no, está fallando el ratón. Sí. ¿Dónde está? Estoy ciego. Es que tú. Corte aéreo. Uh, colmate. ¿Estás garantizando? ¿Estás dando raro? No tengo. No. Soy idiota. Di padre, si es pequeña, di percusión, entro Bueno, eh. De todas, tengo que la vaya. Sip. El colazo. Ah. Perfecto. MT40, golpe aéreo. Ay, pero el Yarados estúpido sí. no lo aprende. Porque es estúpido. O sea, de porque de volador <risa> lo, lo tiene tiene adorno. Que es que lo de volador lo tiene de adorno. Ah, qué bien, me está aburriendo. Mira, ¿tú qué, tú qué opinas? ¿De qué Mankey puede aprender golpe aéreo? Pero Yarados es un volador, no? Mankey puede. Golpe más? aéreo. XC. Amazing. Amazing. ¿Quién anda por ahí? Por eso bueno, con tan buen aspecto. Ok. Dale. Dale. Sí, pero esto, es usted muy raro. Dale. Dale. Dale. <ríe> Dale. Dale. Perfecto. Mira, la combinación de paralizar y mordisco es increíble. Porque, o sea, ¿te paralizas o te retrocedes? gemen <risa> hey, eh, Vale, eh, yo tengo este idiota de primero todavía. Guacho... Didril. Creo que voy a tratar de no levelear tanto al. ¿A quién? Ay, A ah, mi guacho, porque si sí, ¿no? En el próximo... Gimnasio lo voy a pasar un poco oh, más. Mal, poder mal. Por favor, para. Ah, porque creo que es el único que tengo fuerte en el otro gimnasio. No ¿sí? Sí, sí. Vale mira cabrón Está de tranquilo Este vidril porque aguanta tanto ¿no? <ríe> Yo no sé, yo también tengo rato con el vidril ese dándole dándole golpes y no te mueres cabrón Aguanta tanto ese vidri Ah ya podemos capturar okay, Ya podemos capturar okay. Perfecto pues vale, el primer Pokémon de la ruta es un... Ah... ¡Sansdru! Ok... Ya tengo... Yo ya Sandru tengo Spirou. Sí, oh, ya bueno. tienes. Bueno... Lo que. Me hace un rato, de he hecho. ¿Ratata? Ah, Yo no tengo ratatos. No. Me salió, pero lo maté. Así que tengo el derecho de... De saltármelo. No, no lo puedes. No o sea, Pero ya no puedes capturar en esta ruta. En esta ruta ya no puedes capturar. ¿Por qué? Si matas al Pokémon ya lo puedes capturar en esta ruta. ¿te acuerdo? No, te digo yo que el ratata me salió en la ruta 2, creo, y yo lo maté. Ah, y lo mataste. Ah, pero puedes saltarte. Ah, sí, sí, puedes saltarte. ¿Me, eso es lo que digo, que me lo puedo saltar. Sí, sí, sí. Se sepulta bajo tierra en zonas áridas y alejadas del agua. Solo emerge para cazar vale. su comida. Vale, eh, a este ritmo me va a tocar agarrarlo porque no me sale más nada. Sale el ratata y el tiro. Vamos que nos a... Agarra algo. Eh, vale, voy a seguir avanzando a ver si en la otra hierba hay algo, porque por aquí. Lo poco es poco probable. No sé qué nombre ponerle. ¿Mm? No sé qué nombre ponerle. Ah, es, es hembra. Es hembra. Eh, bebecita bueno. Ojalá y que a mí me, también me salga en, pero Trae si no me más sale, más. Me sale Si te sale algo macho, le vas a tener que poner el nombre. No importa. Es eh, travesti, no tengo problemas. Transporte, o lo que sea. Anyways. Otras me han envenenado, pero creo que sí llego. ¿Juraba? ¡Juraba yo que tenía...! Bueno. Vale, espero pues que ya no me uno. Joder, Un duro. Tal vez. A tal vez. Bueno, a ver, a Glue yo no lo voy a usar en el siguiente combate. Lo más seguro es que regrese por el. regrese por el pit Vale. Mmm. Um... A cabrón. Santos. Perfecto. Vale, perfecto. Pokémon. 38. Uy, me quedé sin Antiox. ojito 1... es que me quedé sin antiguos 3. Aquí sigue el pueblo 20, de la banda, ¿no? Dos, creo que sí. 4, cuatro, cinco, Ahora, pero yo creo que no, ¿no? Porque viene el de planta. No, pero Cambio. sigue el túnel roca y luego sigue. Luego, ¿Por qué? No mal... si no mal recuerdo, luego el túnel roca estaba esa joven. Ah, no si sí llego. Si sí llego. Sí llego. Eh, voy a intentar de nuevo a ver si me sale otra cosa. Que no sea el... Dale. Y le tienes que poner fresita. Bebesita... Bueno, me sale otra joda que no sea rara y... Movimiento sísmico, se restarán tantos peces como nivel tenga el agresor. Vamos que no puedo ir ver esto. Esto es bueno para el competitivo, pero creo que aquí no sirve tanto realmente. ¿Qué sí. movimiento? ¿Mm? Movimiento sísmico. ¿Qué era lo que sigue? Eh, No tan con de placer. No, que monkey lo aprende. ¿Qué es lo que hace el momento sísmico? No me acuerdo. Era una eh, quita peces, quita peces, eh, O sea, quita peces cuántos peces tenga el rival, máximo, me refiero. Vale, esa si mierda. Más, si tiene si 61, pues le quita 61 peces. Y ya. Nah, ni en competitivo es bueno, porque, o sea, en competitivo todos los Pokémon están a nivel 50. Claro. A ver, a mí no me sale una mierda, vas a capturar era, no, no era de PS sino era de nivel, bueno, no me acuerdo Bueno, en fin Bueno, yo creo Tú me dices ah, vale. cuando llegues, pero yo creo Yo creo que lo voy dejando por aquí Vale, vale, tranquilo Voy a ponerle bebecita Es que me quedé Me quedé un buen rato a ver si me salió otra cosa Pero no, nada más hay Tres Pokémon aquí en esta nivel. ¿eh? bebecita Vale. Pues si Nunca quieres déjalo en, en pendiente. No, ya, ya, ya, ¿Para qué? Para capturar un poquito de a, a ver, voy a llegar lo más rápido pues posible, sí. posible sin combatir. Vale. Yo te espero. O sea, yo, yo corto hasta que llegues, Y vale. mientras aquí... Eh, le pongo... ¿no? Los... Ruta 10, llega la ruta es... 10. Bueno, la ruta 10 la dejamos para el, pa el próximo episodio. Entonces, ¿toca que ahora está en ruta 10 o no? Ah, no, en ruta 9. En ruta, ah, 9, ruta 10 no. Ruta 9. Ok, ruta 10 la dejamos para pa el próximo. Ok, bueno, ya llegué. Este. ¿Ya empezaste? Espérate, espérate. Dale. Joder, joder, ah, hoy fue un de episodio. Para o sea, tú llegaste al. Ya, ya estás en el. Es en el, otro el Pokémon? Pokémon. Sí. Vale, ya podemos irnos despidiendo Bueno, gente. Eh, bueno, <ríe> buen, buen episodio sí. en general, ¿no? Sí, buen, buen episodio. Bueno, eh, excepto por la muerte de. De <ríe> Rey Demonio. Eh, una desgracia, realmente. Sí. Maldito crítico Pero de bueno, mierda. Falta combatito. Falta el combate, eso sí. Falta, exacto, falta el combate Sheldon, eh por la tercera medalla. Y nada. Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Bye, bye. bye. bye. <ríe>